En esta oportunidad contaremos con la mirada experta de la doctora en Ciencias, Mención Meteorología, Ana María Córdoba Leal, quien es directora del Departamento de Meteorología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso. Pero antes de iniciar esta conversación, les invitamos a ver un video introductorio de este objetivo de desarrollo sostenible. Estamos viviendo una emergencia climática cuyas consecuencias se están observando en todos los aspectos de nuestra vida. Según cifras de la Organización Meteorológica Mundial, la temperatura global ha aumentado en 1,1 grados centígrados desde el siglo XIX. Asimismo, el periodo 2015 y 2019 es considerado el quinquenio más cálido desde que se tienen registros, lo que se tradujo, por ejemplo, en el crecimiento del nivel del mar en 5 milímetros al año. La Agenda 2030 de Naciones Unidas ha acusado recibo de estos efectos,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 La macrosequía que afecta a la zona centro-sur del territorio hace una década, el alza de las temperaturas que ha provocado incendios forestales que han llegado hasta los centros urbanos, son un ejemplo cómo el cambio climático ha transformado nuestra realidad. En ese sentido, ¿qué políticas públicas se están diseñando para evitar estos desastres y hacer más resilientes a las comunidades? ¿Qué información ambiental se le está brindando a la ciudadanía para su toma de decisiones? Si bien Chile cuenta con un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, sus resultados han sido dispares debido al escaso dinamismo de las autoridades y la dependencia excesiva del sector privado para alcanzar los objetivos. Esta situación se ha reflejado en metas como alcanzar el título de carbono neutral en 2050 o la incorporación de contenidos sobre el cambio climático en los currículos escolares desde primero básico a cuarto medio. ¿Son esas acciones suficientes? ¿Cómo la comunidad científica local se está haciendo parte de las soluciones? ¿Es posible alcanzar las metas propuestas por el ODS 13 Acción por el Clima a este ritmo? Muchas gracias nuevamente Ana María por acompañarnos. Al revisar la nota queda una sensación de incertidumbre ante el poco vigor de las acciones de políticas públicas que se están desarrollando versus el estado de emergencia climática en el que nos encontramos. En términos generales, ¿cómo evaluaría los avances de Chile respecto a los de C 13 La verdad es que la evaluación de Chile con respecto a los avances... Eh,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 De hecho, al hablar del ODS-13, de Acción por el Clima, hay varios conceptos que tienden a confundirse. En ese sentido, me gustaría que pudiésemos hablar sobre ellos. El primero que quisiera que pudiéramos aclarar es qué significa la resiliencia climática. Mira, la resiliencia climática la entendemos nosotros cuando un, cualquier sistema, un ecosistema, es enfrentado alguna perturbación, pero a, per, a pesar de ser enfrentado a esa perturbación, él se consigue, consigue seguir funcionando, consigue mantener su estructura, es capaz de autoorganizarse y de adaptarse a esta perturbación. Y eso es lo que hoy día esperamos ¿ah? que, que pase en la sociedad ¿ah? con respecto a todos los riesgos climáticos a los que estamos enfrentados. Y también se ha hablado de que la región de Valparaíso es una de las más vulnerables al cambio climático. ¿Qué significa ello en lo práctico? ¿Existe una diferencia entre estar más expuesto al cambio climático y ser más vulnerable al cambio climático?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 en cómo adaptarse mejor a la, a la vulnerabilidad. Yo tengo un aspecto, una, una sensación más positiva de que somos capaces de disminuir nuestra vulnerabilidad a través de mejorar nuestra capacidad de adaptación a los cambios que se vienen. Y en ese sentido, en los últimos años, el país y la región de Valparaíso se han visto fuertemente afectados por desastres naturales como megasequías, incendios, que usted misma mencionaba, que no solo han impactado a la población, sino también a la economía local. ¿Cómo ha ido cambiando el clima de la región? ¿Cuáles son las expectativas en este ámbito? Y la pregunta es: ¿dejaremos de tener un clima templado mediterráneo? Bueno, eh, nosotros hemos sido fuertemente afectados a partir del 2010, como toda la zona central del país, eh, con, por la disminución de las precipitaciones. Hemos estado con esta mega sequía, eh, hemos estado con déficit muy altos, que no solamente hemos agotado nuestra agua eh, superficial, sino que también parte de la agua subterránea. Eh, y eso ha hecho que en, en general. Eh, estemos hoy día enfrentando eh, un, un escenario mucho más desértico, hoy día la región de Valparaíso tiende a parecerse mucho más a lo que es nuestra vecina región de Coquimbo, ah, entonces es, es una realidad que hoy día debemos replantearnos de, debido a cómo estamos usando los recursos especialmente de agua y, y otra variable que viene muy importante que es que la temperatura máxima, por ejemplo, en la región se observa que ha aumentado significativamente en los últimos años y especialmente en la zona de los valles y en la, en la parte de la precordillera. Ah, temperaturas altas que en el fondo pueden afectar eh, la salud de las personas. Y cuando uno piensa en estos cambios que se producen en, en el clima y también en la temperatura, también estamos observando que ya las estaciones ya no son tan marcadas. ¿Eso va a ser una tendencia? ¿Chile una de las características que tenía, al menos la zona central, es de puerto tener las cuatro estaciones muy marcadas, pero ahora da la sensación de que estamos quedándonos en dos, dos estaciones. ¿Eso efectivamente se puede comprobar científicamente? ¿Cómo lo ha visto usted en, su, en sus estudios e investigaciones? En general, esa, la percepción que tienen las personas es bastante real, es decir, hoy día tenemos una estación... Eh,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 Y justamente respecto a estos como periodos o situaciones extremas, desastres naturales que se van a ir produciendo producto de las alteraciones del clima, en ¿cómo esos desastres o estos episodios que podrían generar alteraciones no solamente en nuestro diario vivir, sino que también en el aspecto económico, conversan o dialogan, por ejemplo, como con la situación de macrosequía que vivimos. La situación de macrosequía va a ser una situación permanente, ¿eso significa que tenemos que cambiar nuestras percepciones respecto a, por ejemplo, cómo va a ser el clima de aquí en adelante en, en la zona y en Chile? Claro, tenemos que pensar de que eh, junto con la, la, la mega sequía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 Se tiende a pensar que muchas veces un, el ser humano puede de alguna manera, bueno, lo ha alterado a través del cambio climático, pero también puede de alguna forma jugar un poco con el clima, eh, no sé, bombardeando las nubes para que llueva. ¿Ese tipo de acciones son realmente la alternativa del futuro o realmente la alternativa es, como usted mencionaba antes, es cambiar los hábitos y considerar que ya no va a ser el clima al que estamos acostumbrados? Mi opinión muy personal es que nosotros hoy día, para enfrentar lo que viene en el futuro en cambio climático, especialmente de las generaciones que van a venir, es cambiar nuestros hábitos. Pero existen algunas medidas que hoy día podemos adoptar para enfrentar la realidad que hoy día no, no nos tiene en entredicho actualmente. Existen políticas que deben ser más estudiadas, existen medidas que deben ser estudiadas. Nosotros, eh, dentro de, la, de nuestro grupo, trabajamos haciendo la evaluación, de, por ejemplo, de la siembra de nube en la región de Ojí para evaluar el potencial de estas medidas, porque hoy día es necesario eh, hacer un análisis científico antes para ver dónde estas medidas pueden ser implementadas y tienen factibilidad de ser exitosas, y dónde no hay ninguna posibilidad... Por, por las condiciones meteorológicas, por las condiciones topográficas, de que esto sea así. De manera que si invertimos recursos en este tipo de, de acciones, estos recursos sean bien utilizados y, y, y causen un real impacto en lo, que, en lo que se espera. Actualmente, a veces, como estas condiciones aparecen muy rápidamente, se tiende a implementar una medida donde no existen los estudios previos que muestran que esta medida es exitosa, por lo tanto, a veces significa más un gasto que podría, son dineros que podrían ser utilizados en ayudar a la población de otra manera para enfrentar la, la dificultad eh, reciente. Y justamente respecto a lo que usted menciona de, de la investigación y del trabajo que se está haciendo, me lleva a preguntarme cómo ha cambiado la ciencia meteorológica en el contexto del cambio climático. Bueno, hoy día en el contexto de cambio climático, las ciencias meteorológicas, la ciencia atmosférica y el clima uh, se han sido, sido sometido a un estrés mayor porque hoy día eh, la sociedad requiere de respuestas más rápidas, uh, más oportunas. Hoy día no solamente necesitamos saber y entender cuál, cómo es el proceso, quién lo causa, sino que también necesitamos saber.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 Eh, prevenir o pronosticar y, y entregarle a las autoridades y a la población futuros escenarios para que puedan eh, implementar medidas, para que puedan entregarle a la población medidas que permitan enfrentar de, man, de, de mejor manera eh, estos, estos riesgos. Y justamente para enfrentar de mejor manera estos riesgos es necesario que la academia eh, tome el bastón de la investigación. ¿Cómo está asumiendo la academia los desafíos relacionados con el cambio climático? Yo creo que en Chile hay grupos de excelencia académica que han asumido esto en forma muy rigurosa, en forma muy profesional. Tenemos grupos, por ejemplo, del CR2 en, en, en Santiago, de la Universidad de Chile, tenemos grupos en el sur, en la Universidad de Concepción, en la Universidad de Los Lagos. A nivel de todo el país, los grupos de investigación han asumido eh, todo, toda la investigación en, que, que está asociada al cambio climático en forma rigurosa, no solamente del aspecto eh, científico, eh, físico de la atmósfera, sino también eh, asociándose a grupos de abogados, de antropólogos, de manera de que esta información de la física y del, de la química, de la, del cambio climático puede llegar más rápido y ser transversal y pueda ser comunicado a los tomadores de decisiones que son finalmente los que van a poder implementar medidas que nos permitan eh, fortalecer nuestro sistema y enfrentar de mejor manera los efectos del cambio climático. ¿Y cómo redunda esta multidisciplinariedad en el caso de la academia, particularmente en, en los jóvenes que están aprendiendo o en, están incorporándose al estudio de la meteorología? Eh, bueno, hoy día eh, la... La, la carrera de meteorología eh, se encuentra eh, sin entrada a, de PSU a a, a, en la Universidad del Paraíso, existen mecanismos a través de la licenciatura en física para poder entrar y posteriormente seguir un curso como meteorólogo, eh, existen otras alternativas en Chile a través de la Dirección Meteorológica de Chile, pero sin embargo hoy día yo creo que Chile como país necesita la formación de profesionales en el área, no solo de la meteorología, sino de la climatología para poder enfrentar de manera, de mejor manera, todo lo que se nos viene en el futuro. Eh, creo que también es importante que eh, todas las temáticas de cambio climático, meteorología, llegue y sean implementado no solamente a nivel universitario, sino a nivel de, de, los, de los colegios, de la secundaria y también de la primera infancia.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 La idea no es asustar a los pequeños, sino que explicarles el problema y ver cómo ellos son parte de la solución. Y para finalizar, ¿cuál ha sido la recepción de los niños? ¿Qué resultados ustedes han visto a lo largo de estos cuatro años? La recepción es fantástica. Yo realmente que siempre he trabajado con estudiantes universitarios de posgrado, eh, estoy encantada y por eso es que el proyecto se ha mantenido más allá de lo que fue el proyecto Explora que era de un año. Ah, la recepción de los lo más pequeños, eh, la capacidad de, de entender ah, y, de ser, y de querer ser parte de la solución, ah, la empatía que tienen con respecto al problema y cómo lo entienden y lo ven en forma tan madura ha sido algo que nos ha sorprendido. Y esto a nivel de, lo hemos trabajado a nivel de colegios, tanto municipales como colegios privados y colegios particulares, y la sensibilidad es completamente... Aquí no hay inequidad en entender el problema a nivel de la primera infancia, y eso es un, es un resultado sorprendente para nosotros e interesante. Independiente del colegio, los niños tienden a percibir y quieren ser parte de la solución. Y eso a uno le da esperanza de que el futuro puede ser mejor. Sí, son muchos los desafíos, como usted nos mencionaba, que se vienen por delante, y parte de esos desafíos suponen una, un nuevo paradigma de conciencia de parte de la ciudadanía respecto a... A que te, el clima ya no es el mismo que conocíamos o que teníamos recuerdos de infancia y bueno, y nuestras futuras generaciones van a tener que tomar la posta de esto, eh, les gusta o no, entonces qué bueno que podamos conocer acciones como la que usted realiza, que, que ayudan a sensibilizar a los más pequeños y, y también a entregarles un poco de esperanza, porque hay mucho también de de miedo al momento de la concientización del cambio climático y que genera mucha angustia en la ciudadanía y también no saben mucho cómo, cómo hacer con esa angustia y en qué traducirla en términos de acciones concretas. Así es, ¿eh? hoy, día, hoy día nosotros esperamos que, que la población ¿eh? y quienes toman las decisiones hoy día sean responsables con respecto a los eventos ¿eh? Nosotros, de parte de la academia, lo que podemos es explicar cómo se viene, lo que se espera, ¿ah? con mucha conciencia eh, con social y con mucha expertise científica, pero realmente nosotros no somos quienes tomamos las decisiones, no somos quienes al momento de dar permisos de construcción podemos decir que, que no se puede construir ahí porque hay posibilidad de que, eh, hay que haya un derrumbe, pero si la normativa lo permite, hoy día... Lo que Chile yo creo que necesita es una mayor, eh, es cambiar algunas leyes con respecto a este nuevo escenario en cambio climático ¿eh? que permitan evitar posibles futuros desastres, porque hoy día hay lugares donde es posible construir, pero no es posible construir, La, los expertos dicen que no se debiera construir ese lugar, por ejemplo, y eh, se construye igual. Y pasa en muchos mucho sentidos y hay muchas obras que uno mira, especialmente, y dice por qué se está construyendo o por qué se hizo así, si esto puede causar un futuro problema. Pero realmente si la ley lo permite, eh, las personas que tienen que autorizar esto no tienen otra herramienta, tienen que, tienen que permitirlo. Entonces hoy día yo creo que Chile necesita avanzar en, es, en esa línea. Le agradecemos a la doctora en Ciencias, Mención Meteorología, Ana María Córdoba Leal, por su presencia en Agenda 2030 y los animamos a seguir conversando sobre el ODS-13, Acción por el Clima. Hasta pronto.